Hola, ¿cómo estás? Espero que se encuentren muy bien. Sí, ya estoy fantasma. No he subido video, he no subido video. Ya. Yeah. Ay, discúlpeme un montón, porque no he subido video. Por no sé cuántos meses, o cuánto tiempo. Y es que he estado bastante ocupada, así que me disculpo un montón. Espero organizarme un poco mejor para poderles grabar a ustedes. Así que, bueno. Sé que empecé un poquito brusca. Si eres nuevo en mi canal de video, suscríbete acá abajito el botón rojito y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Así que, mis amores, como vean el título, sí, vamos a hablar del aceite de cebolla, ¿cuáles son los beneficios del aceite de cebolla? Y ¿qué ingredientes necesitas además de la cebolla? Ya saben, aceite y cebolla. Pero vamos, vamos con el tutorial. Vamos a estar utilizando cebolla lila o cebolla roja y vamos a estar utilizando también aceite de coco. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a echar aceite de coco, la cantidad que usted desee puede ser 8 onzas de aceite de coco. Vamos a estar echando toda la cebolla hasta que se cocine y esté totalmente doradita como un punto de color de caramelo. Luego de eso vamos a estar apagándolo para que se enfríe. Después vamos a buscar un colador o también viene unos filtritos y vamos a pasar ese aceite con cebolla a través de un filtro o un colador para que se queden los residuos de la cebolla encimita y pase el aceite bastante purito. Una vez que eso esté frío, entonces van a estar aplicándoselo en el cabello. Para matar el olor pueden echar aceite esencial, pero la verdad, siendo honesta, por más Gotitas creches de aceite esencial, eso olía a centella, así que eso va a apestar bastante. Así que estén preparados para la peste, porque imagínense: cebolla en aceite frito, so, eso es lo que va a oler. Y bueno, es que estoy echando el aceitito en un frasco para aplicármelo ya en el cabello. <risa> Si te ha gustado este videito, no olvides regalarme un like, compartir el video con todas sus amistades y déjame en los comentarios qué tratamiento ustedes utilizan para pérdidas de cabello o qué otros remedios ustedes utilizan también. Si has utilizado este tipo de tratamientos déjame saber en los comentarios cómo te fue. Acuérdense que no todo el mundo es igual, así que me interesa saber los comentarios de cada uno de ustedes. Y bueno, mis amores, me despido hasta el día de hoy. Bye, bye.